La libertad es un concepto social, solo en sociedad se da el concepto libertad. ¿Y cómo se protege esa libertad? Pues se le prohíbe a la gente infringir los derechos de otros. Todas esas prohibiciones se hacen para proteger las cosas, las personas, los contratos, es decir, los derechos de cada persona. Esos son los límites a los actos de las personas para evitar que transgredan los derechos de los demás. Esas son las normas de conducta, que tienen que ser aceptadas previamente por todos. ¿Por qué las acepta la gente? La palabrita es reciprocidad, la condición que hace aceptable los límites a nuestros actos, límites que garantizan la libertad de los demás y la mía.